En la península de los Balcanes, al sureste de Europa y a tan solo tres horas en avión de España encontramos este país que aún es muy desconocido para los españoles. Es uno de esos destinos que aún conserva parte de la esencia comunista, aunque se encuentra desde 2007 plenamente integrado en la Unión Europea. ¡Bienvenidos, Bienvenidos a Bulgaria! A Bulgaria. Nuestra primera parada en Bulgaria es su capital, Sofía. Hemos volado hasta aquí con Wither, que es una compañía low cost búlgara que nos ha dado muy buen resultado. Estamos alojados en Sofía y desde aquí vamos a hacer varias excursiones en los alrededores. Comenzamos el viaje. Estamos intentando grabar aquí y estas amigas mías, justo en medio y no se van y llevan aquí cinco minutos y yo tengo frío. Sofía... Sin tu mirada, sigo sin tu mirada, Sofía. <risa> no tengo mucho frío, pero me acuerdo. Madre mía, que señoras, vaya. por Dios, ¿qué hacen? Que se vayan. Ay, por fin. Vamos. Nuestra primera parada son los baños centrales. Y es que Sofía es famosa desde la época romana por sus aguas minerales medicinales. Estos baños públicos se construyeron en 1908, pero no vamos a poder visitarlos porque cerraron al público en 1986. Pues hemos entrado a cotillear porque la gente salía del edificio y supuestamente no hay baños. Entonces nos han dicho que esto antes eran los baños, pero que ahora es el museo de historia regional de Sofía. Y justo aquí, si nos giramos detrás de los baños centrales, hasta nuestra siguiente parada, la mezquita Banja me encantan los dibujos de la bóveda. Bueno, estamos en la puerta de la mezquita Banja Basi, que es uno de los principales atractivos turísticos de Sofía. Sí, ya empezamos con las prohibiciones. No se puede llevar el pelo suelto, así que tenemos que coger un pañuelo, una cesta de pañuelos. Que te va a quedar muy mono. Muy higiénico todo, y también tenemos que quitarnos los zapatos. Aquí lo tenemos. Así que aquí te dejan los zapatos y luego Irene te va a poner un precioso pañuelo y vamos a ver qué tal le queda Ojo, pues de verdad es que no es justo Porque siempre soy yo la que se tiene que poner y quitar cosas? Porque tú eres una fémina ¿Y qué? Pues provocas Siempre igual, de verdad Como en Malasia y como en Italia que tampoco me dejaron dentro de la en iglesia porque iba con mucha ropa, o sea con muy poca ropa ¿Ves? Es que vas con muy poca ropa Pues y ahora voy tapadísima Mira, no es justo, no es justo. siempre tengo que poner yo los pañuelos y las túnicas y los, los harapos y todo. ¿Y si te pones la capucha? <risa> Oye, pues. No, no creo que me dejen. Ahora vamos. Voy a elegir pañuelo. Viene peleándose con el pañuelo. Es que yo no sé cómo se ponen estos pañuelos. Me lo pongo así en la cabeza. Claro. ¿Te vas a ponerte ese, que es el que está arriba más usado? Este rosita. Me tienes que grabar haciendo esto. Sí, es muy divertido. ¿Y ahora qué? Ya estás humanísima. <risa> Pero ¿cómo se pone esto? <risa> grabando con el móvil porque nos han dicho que no se puede, pero estamos solos La sinagoga de Sofía, que es la sinagoga sefardita más grande de toda Europa. Vamos a echarle un vistazo. Vamos a verla por dentro. Sí. La entrada cuesta cuatro levas de estas, que son como base. dos euros. Uh, bienvenidos a la segunda más grande sinagoga sefardita en Europa. La primera sefardita se topa en Amsterdam, 280 años más vieja de esta inauguración el año 1900-109, 19, quiere decir 109 años vieja, es hoy la sinagoga. Arquitecto Grunanger de Viena incorporó aquí símbolos judíos. judíos... Pues hemos encontrado un sitio para comer y vamos a comer aquí con nuestro querido amigo Einstein, que está muy a gustito con un montón de cervezas que quiero probar. Bueno Irene, ¿qué hemos pedido? Ni idea. <risa> Hemos pedido la especialidad de aquí que se llama Einstein no sé qué. Y es carne con pan, con más carne, con. Queso. Con queso, con alguna salsa, patatas fritas. Ensalada. Ensaladita. En de fin, todo. a ver qué tal. Pues acabamos de comer y como veis se nos ha hecho un poco tarde, son las 5 y media y ya está anocheciendo. Estamos delante de la iglesia Nedeltia, que es la iglesia ortodoxa más grande de Sofía. Es muy curioso porque en pocos metros podemos encontrar los tres centros de culto de las tres religiones monoteístas. La sinagoga, la mezquita que ya os hemos enseñado y esta hermosa catedral, así que vamos a verla por dentro. fijando y por lo que hemos visto eh, comer sí que es muchísimo más barato que en españa y visitar edificios y esas cosas también pero las cadenas como adidas para y esas cosas son igual igual igual de caras que en españa una pena la verdad pero en eso no se puede ahorrar Estamos ya acabando nuestra visita en el primer día en Sofía, este edificio de aquí enfrente es la Galería Nacional de Arte de Bulgaria y estamos ahora en los jardines de la ciudad, de esta zona súper chula, muy bonita, ahí tenemos un mercadillo navideño que vamos a investigar y después vamos a ver el Teatro Iván Bazov por fuera, que creo que también es impresionante. frente al teatro Iván Bazó bautizado así en honor a una de las grandes celebridades de la literatura en Bulgaria, rinde un merecido homenaje a un titán de la prosa la poesía y el teatro está construido en estilo neoclásico y alberga un magistral pórtico con un friso que representa Apolo y las musas Esta es la catedral de Alejandro Nevsky, un príncipe del siglo XIII, cuya costilla está expuesta aquí dentro como una reliquia. Y es muy grande y está cerrada porque es de noche. Y... ¿qué te parece? Muy curiosa, muy imponente, muy grande. Bueno, no he visto muchos templos. ¿Cuál es tu favorito? Vale, el que más me ha gustado ha sido la mezquita, sin duda. Me ha parecido que por fuera parecía que va a ser nada del otro mundo, y por dentro era preciosa, pero preciosa, con unos dibujos maravillosos y unas vidrieras y todo estupendo. Luego me ha gustado la ortodoxa, que también me ha parecido muy curiosa, y ver cómo reza la gente, que como curiosidad se santiguan eh, en el orden contrario a los cristianos. Y esta me parece muy imponente y como una montaña de cúpulas, pero bueno, tampoco es especialmente bonita, y por dentro no sabemos. Bueno, si nos da tiempo igual venimos, pero ahora vamos a tomar algo que hace rasquita ya, ¿no? Sí, ahora toca cervecitas. ¡Cervecita! Cervecita. Vamos. ¡Oye! Oh, Con este coche que hemos alquilado, que bueno, está un poco congelado, si lo conseguimos arrancar, vamos a comenzar nuestro segundo día, que vamos a ir a la iglesia de Boyana y al monasterio de Rila, una excursión que tiene muy buena pinta, así que ahora la enseñamos. acabamos de salir de la iglesia de Boyana, esta pequeña iglesia está a tan solo 8 kilómetros de Sofía y está considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su interés reside en los frescos del siglo XIII que están en su interior, que son una maravilla con unos colores espectaculares y están muy muy muy muy bien conservados, así que es una visita completamente recomendada porque la verdad es que impresiona mucho. La entrada son 4 levas si eres estudiante y 10 levas si no lo eres. Eh, la pena es que no se puede grabar en el interior, así que no os lo vamos a poder enseñar, pero ya os digo que es precioso. Ahora sí, estamos en el monasterio de Rila. Uno de los monumentos más importantes de toda Bulgaria por su importancia histórica, cultural y arquitectónica. Fue construido en la primera mitad del siglo X y se encuentra situado en el valle junto a las montañas de Rila, a 1.150 metros de altitud. ¿Qué te parece? ¡Qué chulada! De verdad, las cosas que estamos viendo hoy son impresionantes. Y mira, ¡qué vistas! ¡Qué bonito! Cuenta la leyenda que la historia de este monasterio comienza con Iván Rilski, un ermitaño que se vino a las montañas a encontrar su paz interior y le encontró en el hueco de un árbol tallado en forma de ataúd. Eso provocó la peregrinación de numerosos monjes e hizo que se fundara un primer monasterio en el siglo X con el nombre de la Hora, canonizado como San Juan de Rila por la Iglesia Ortodoxa. Bueno Irene, ya terminada la visita al monasterio, después de comer algo rico por aquí cerca, que es lo que más ha gustado. Pues el monasterio es una preciosidad la visita vale muchísimo muchísimo la pena, es muy curioso muy espectacular, muy llamativo y muy distinto a todo lo que estamos acostumbrados de ver en España La arquitectura, los frescos mola un montón, sí. está muy chulo y es gratis, lo que es entrar al recinto es gratis Sí, es completamente gratis y es lo más bonito que hay. Luego hemos entrado al museo y no vale nada la pena Hay es... dos, y hemos entrado a uno Sí. Y, aunque... y a no ser que seáis unos fanáticos de la historia de la religión ortodoxa la verdad es que es bastante prescindible no aporta tampoco mucho a la visita y hay que echarle muchísimo rato para poder entenderlo todo bien sí básicamente eran objetos no de relacionados sí. pues con la religión crucifijos eh, los atuendos trajes. de monjes biblias cuadros pero bueno todo del siglo XVIII y el siglo XIX que tampoco tienen así una gran importancia y si no se interesa mucho el tema. Además que cuesta 4 euros por persona entrar y no hay ningún tipo de descuento. Sí, esa por lo menos es la que hemos visto nosotros, la otra no hemos entrado. No hemos entrado. Y la comida que hemos comido en el único restaurante que parece que hay aquí al lado, no está mal, la verdad, hemos comido una carne que estaba bien, pero tampoco es ninguna maravilla. Sí, comemos mejor ayer. Sí, comemos mucho mejor ayer. Pero, bueno. pero la visita, un 10. La verdad, sí. nos ha encantado. Y el sitio, bueno, todo alrededor, la naturaleza y todo. Esto es el parking, pero es todo muy bonito. Así que vámonos y a ver si vemos algo de camino. Y si no, pues a Sofía de vuelta. Sí, y esta noche a salir un poco. ¡Buenos días! Comienza nuestro tercer día en Bulgaria y hoy nos vamos de excursión a dos sitios. A Plodiv, que es un pueblo muy bonito, y al monasterio de Bakobo. Está como a unas dos horas y poco de Sofía Así que nada, salimos no muy pronto porque no hemos madrugado mucho Y... Jorge no sabe lo que es madrugar No, Irene que me entretiene por las mañanas Claro Sí Sí, sí. Y eso, son las 10 menos cuarto, así que bueno Tenemos un par de horitas, hasta las 12 no vamos a llegar Y luego os contamos a ver qué tal Estamos en el monasterio de Vakovo, el segundo monasterio ortodoxo más importante de Bulgaria por detrás del monasterio de Rila en el que estuvimos ayer. Está en el corazón de los montes de Ródope en la provincia de Plodiv. Fue fundado en el año 1083 y destruido en el siglo XV por los otomanos para posteriormente ser restaurado a principios del siglo XVII. ¡Vamos a verlo! Aquí el monasterio, igual que ayer, está rodeado de montañas, tiene un patio y justo la iglesia en medio. También es muy bonito, no es tan impresionante, pero está chulo. Monje que nos ha dejado subir aquí, que está pedida. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? We don't understand. We are from Spain. Y me, Pater Melitón. ¿vi? Um, I don't understand. Sorry. ¿Ví? ¿No? Pater Melitón. ¿vi? Jorge. Jorge. Ah, oh, Irene. Irene. Mm -hmm. Thank you so much. Tienes No sé, la, la Biblia. Uh, El calendario de pones. Ya. Yeah. Ah. Da, da, da. Thank you. Thank you. The calendario to... tú. Mm -hmm. Okay. Que es un calendario, ¿no? Sí, sí, de santos. ¿Y eso? Está en cirílico, así que. ¿Qué pasa? Ah! Nos lo no ha dedicado. Sí. Ay, hijo, qué majo, por favor. Gracias. Sí. Pues nada, nos ha dejado subir aquí, que no sube nadie, y nos ha regalado un calendario. Sí. Muy simpático. Sí. <ríe> bueno, Jorge. Ya hemos salido del monasterio, dinos qué te ha parecido. Pues... muy bonito, la verdad. A ver, comparado con el de ayer... pierde un poco. Pero está bien. Igual no me vendría dos horas hasta aquí, pero bueno, si vienes a ver Bloody, pues te puedes acercar. Sí, es pero gratis. Si tenéis que elegir solamente un monasterio para ver, porque hay poco tiempo, el de ayer vale muchísimo más, más la pena. Sí. Este lo bueno es que es gratis. Y bueno, es mono, se ve bien. Y a ver, al final es un monasterio que lo ves rapidito, tiene una iglesia, pues ves a la gente rezando, ves los frescos. Está bien, pero bueno, es pues cultura religiosa ortodoxa, que ya sabemos lo que es. <risa> al museo no hemos entrado porque después del de ayer que no nos gustó nada, pues este suponemos que tampoco nos gustó. Y ha había jugado. que pagar también, sí. es lo único que había que pagar, así que bueno. Nos vamos a aplaudir. A comer y a aplaudir. Ya estamos en Plodip. Irene. Nos ha costado llegar. Hemos aparcado aquí en un parking que hemos encontrado. Y nada, vamos a investigar y a conocer más de esta ciudad. Bueno, vamos a comer. Acabamos de cambiar dinero, que ya no nos quedaban leps, que habíamos cogido en el hotel. Y para comer y esas cosas hace falta. Hay un sitio que se puede pagar con tarjeta, pero no todos, así que viene bien. ¿Qué haces si Irene? Comiendo un crepe de Nutella Hemos comido en un turco y ahora estamos compartiendo un crepe de postre Está muy rico ¿Qué tal la comida? Bien, hemos venido un turco chiquitito que habíamos visto en Tip Advisor y nos ha costado la comida con dos platos grandes con carne, arroz y un poco de ensalada eh, y dos botellas de agua 11 euros así que bien, Muy barato. la verdad es que bien y el crepe este 1,70 un, o así ¿Dónde estamos? Estamos en el Estadio Romano El Estadio de Trimontium <risa> Ese mismo Estadio de Trimontium que fue un circo romano del siglo II y que tenía capacidad para 30.000 espectadores. ¿Qué te parece? Está muy chulo, la verdad, muy integrado con el resto de la ciudad. Bueno, como Irene no me ha dejado coger la audioguía aquí en la oficina de turismo, pues se tenía que tirar de Wikipedia para contaros cosas de Plodiv. La historia se remonta de esta ciudad a 6.000 años atrás, mucho antes que ciudades como Atenas o Roma, lo que la convierte en una de las ciudades europeas que ha estado habitada durante más tiempo. ¿Y, ¿Qué ¿Y por qué es famosa Plodiv ahora? ¿Qué se puede hacer por aquí? Eh, ver arbolitos de Navidad, no sé, comer gofres. Tiene un barrio con muchísimo arte callejero, bares, tiendecitas, casas así un poco decadentes, y luego tiene el barrio histórico que es donde estamos ahora y puedes encontrar la mezquita, el antiguo teatro romano y otros monumentos que vamos a ver ahora. ¿No? Pues ¿Vamos? Pues vamos. Estamos en el Teatro Romano, esta impresionante construcción se levantó durante el reinado del emperador Trajano entre el año 97 y 117 después de Cristo, pero estuvo oculto hasta la década de los 70 cuando un derrumbamiento de tierra lo dejó a la vista y entonces se comenzó una labor de restauración que se considera que es una de las más importantes de la Escuela de Restauración de Bulgaria, que lo ha dejado así de precioso. Tuvo capacidad para entre 5.000 y 7.000 personas y hoy en día todavía sigue en uso. Hemos estado en el teatro, que nos ha encantado, la verdad, y ya está atardeciendo. Esto es el Museo Etnográfico. Vamos a echar un vistacillo rápido, pero por fuera es precioso. Irene está poniendo... costureando. Muy chulo. Estamos fuera en la puerta. Y estamos viendo... ...los precios. 6 levas que son como 3 euros y luego si quieres llevar cámaras te cobran más. Así que me parece que no vamos a entrar porque me va a cerrar ya.